Me tocó vivir en la lotería del destino. Viví cada minuto que he pasado hasta ahora. Y son tantos que ya ni los cuento. E incluso no quiero contarlos. Y puedo decir que no he tenido un paraíso dentro de mí. van a gloriarme de haber vivido hasta empaparme y siento que aún piso el suelo y que los recuerdos me dan mucha fuerza y noto que lo que cambia son las circunstancias que no llega nunca a cambiarse la vida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 e incluso no quiero contarlos. Nunca he llegado a probar una droga, pero hoy me siento como un drogado, adicto soy a todos mis recuerdos, embriagando. Ya no me siento abuelo, en absoluto, aunque ya he llegado ahora a bisabuelo, no lo noto y eso siempre lo espero, nunca dejar de pisar fuerte en el suelo. Me tocó vivir en la lotería del destino, viví cada minuto que he pasado hasta ahora, y son tantos ya que no, ni los cuento e incluso no quiero contarlo